Cool Color Me Living Treatment, tratamiento acondicionador que prolonga la vida del color en el cabello teñido o natural. Después de lavar el cabello con Cool Color Me Shampoo, aplica todos los días sobre cabello húmedo o seco. Recuerda, este tratamiento no se enjuaga. Para mejores resultados, utiliza todos los días la familia Cool Color Me. De esta manera obtendrás un cabello brillante y revitalizado todos los días.